se.pr.gov, Corporación del Fondo del Seguro del Estado Gobierno de Puerto Rico. Bienvenidos a los sorteos de Lotería Electrónica. Saludos amigos, hoy es martes 2 de mayo y estoy contento por estar con ustedes para presentarle los sorteos nocturnos de Lotería Electrónica. Soy Nagel Torres, gracias. ...por su compañía. Los sorteos serán certificados por el auditor... ...Orlando Tristani de la firma de auditores... ...Aquino de Córdoba, Alfaro Company... ...y supervisados por el personal de seguridad... ...de la Lotería Electrónica... ...aquí con nosotros en el estudio. Loto Cash sigue esperando por ti... ...son 2.300.000 dólares... ...los que te puedes llevar a casa... ...sin anualidades mañana... ...al igual que la doble revancha está en 135 mil dólares. Y Powerball también sigue aumentando su premio mayor y llega con 71 millones de dólares mañana miércoles. Solo Lotería Electrónica te brinda más oportunidades de ganar. Se pegaron en Mayagüez, en San Juan.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 ...no se deje engañar... ...cualquier persona que le ofrezca un supuesto boleto premiado... ...por redes sociales... ...rechácelo y repórtelo... ...llamando a nuestras oficinas de lotería electrónica... ...aquí está el teléfono, anótelo... ...787-250-8150... ...y qué tal... ...si damos comienzo a los sorteos de esta noche... ...con el Wild Bowl... ...vamos a ver cuál es el número que vas a poder utilizar esta noche...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 El 6, el número ganador de Pega 2, es el 9-6. Repito, el número ganador, el 96. Veamos ahora cuáles son los números esta noche en el Pega 3. Mucha suerte a los jugadores de Pega 3. Comienza esta noche con el 4. El 4, el segundo. Repitió el 4. El 4 y cerrando, Pega 3 es el 3 el 3, el número ganador de Pega 3 es el 443. Cuatro, cuatro, Repito, el número ganador, el 443. Y, y cerramos esta noche de premios con el Pega 4. Última oportunidad de ganar esta noche con lotería electrónica. Comienza el Pega 4. Comienza con el 1. El 1, el segundo. Llegó, es el 4. El 4, el tercero. Está aquí, repitió el 4. El 4 y cerrando Pega 4 es el 8. El 8, el número ganador de Pega 4 es 1448. Cuatro, cuatro, Repito, el número ganador, el 1448. Estos han sido los números ganadores en la noche de hoy. Te invito a visitar nuestra página oficial Loterías de Puerto Punto Ahora nos despedimos hasta mañana que regresamos a las 2 de la tarde con otro sorteo de Lotería Electrónica. Que tengan todos muy buenas noches. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. ¿Cuándo se fue? Se fue detrás de Segundo. Con este hombre se va. Lo más noble de mí. libros incendiarios él me dijo que se lo diera a usted Antonio, lamento mucho la muerte de don Polo, pero sé que usted lo apreciaba mucho, de verdad lo siento. Eh, ¿A quién le manda don Oscar? ...mala noticia...